Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer un tutorial de cómo conseguir dinero infinito en Pokejine. Bueno, lo primero que tienen que hacer es estar acá en la zona Safari y seguir los siguientes pasos. Yo ya hice este método antes así que me van a dar más plata. En... Ay, ay, ay. ay. Bueno Se meten Se meten al juego Entran a la zona safari Select safari Begin 30 safari bolas Se meten Salen salen de nuevo pero ahora salen de la página y se conectan pero acá tienen que esperar un poquito para que la página refresque tu cuenta y que, y que bueno tenés que esperar pero por la alta cantidad de guita vale mucho la pena así que listo y yo ya hice este método antes así que bueno, vamos a tener la vamos a tener más bolas por ahora tengo 90 bolas porque repetí el proceso dos veces en dos intentos de grabar así que venimos acá salimos de la zona safari venimos venimos venimos venimos venimos a la tienda épica la tienda vender y acá tenemos todas las bolas safari las vendemos y como ya las vendimos ahora tenemos la plata pero vendimos las bolas ven Literalmente es una manera de conseguir dinero infinito. Y si no me creen, pruébenlo ustedes.